Hola chavos, sabemos que se acercan las fechas navideñas, 25 de diciembre, año nuevo, las posadas y las velas. y todos sabemos que los regalos más pedidos por Santa Claus son estos. Una ah, muñeca inflable. Bueno, no, son estos. Yo le voy a pedir a Santa Claus que me crezca el cabello. ¿Tú qué le vas a pedir a Santa Claus? Que le crezca el pelo a mi amigo. No, porque yo soy grande. Una estoy pantalla para mi cuarto y una novia. <risa> Un chocolate. <risa> que las chicas de las galletas me no hagan caso. principal que le voy a pedir a Santa Claus para hacer Salud para toda mi familia. No, no, pasar no, una no. buena Navidad con ellos y pasar este semestre. Le voy a pedir a Santa Claus que el próximo año el Atlas sea campeón. ¿Y ¿Se lo voy a pedir dulces. Quería encontrar el amor, ¿no? nadie que... me quiere. Yo a Santa Claus le voy a pedir... Una muñeca. Lo que le quiero pedir a Santa es que me llame, Crush. Si I'm feeling you, can't describe just what I'm feeling. pedir a Santa Claus? En nombre de NAMOS Pérez y seamos felices fiestas.